Yo soy Patricia Narbona, he estado, ahora actualmente estoy en la Comisión de Renta Básica y estuve en la de género, metodología y en coordinación. ...y en ninguna de barrio. Yo creo que la acampada CIE fue un buen paso político... ...porque nos dimos a nosotras mismas esperanza de que se podía. De que al principio cuando se planteó el tema de Bufián... ...todo el mundo, todos los abogados nos decían que no se podía... ...que ese tema estaba cerrado y que no podíamos hacer nada más... ...que ya verlo al CIE. Cuando se planteó el 15M, el 15M dijo que sí se podía... ...que aunque legalmente no se pueda, como moralmente no es justo, da igual lo que diga la ley, que si moralmente no es justo, podemos quitarlo, y pudimos, para mí eso es lo más importante del sí. El 15M para mí me parece un espacio donde las personas que llevábamos tiempo enfadadas porque no nos gustaba la, el sistema que había, en las decisiones de la vida cotidiana, en la economía, en la política, en lo social. Como no nos gusta eso, en vez de quedarnos solas en nuestra casa, haciéndonos y poniéndonos enfermas, pues nos unimos con la demás gente y compartimos y vemos cómo hacemos para resolverlo. Eso es el 15. Años.